Cielo o infierno, vienen movimientos poderosos para Bitcoin. Esto es seguro, estamos ante una resistencia muy muy importante. De romperla el movimiento es muy potente, muy poderoso y de no poder con ella evidentemente también. Entonces, vamos a ver en el vídeo cuáles serían los objetivos con la ruptura y cuáles serían los objetivos sin la ruptura. Es decir, si conseguimos romper... El mercado esta semana sigue alegre, ahora vamos a ver qué cosas tenemos esta semana así importantes. Y oye, la cosa va adelante, pero si no hay volumen, si no hay chicha, si no hay limona, y nos vamos para atrás, ¿qué puede pasar? Vamos a verlo, Si sí, no me enrollo, que si no, luego la liamos. Comenzamos. <risa> Y dale a la campanita, uy, que casi me lío. Pues eso, bueno, comenzamos de momento. Mañana tenemos el PMI manufacturero. ¿Qué es esto? Pues ese es, precios medios, ¿vale? Que cuesta a la industria generar sus productos. Vamos a ver si esto ha subido, si esto ha bajado. cómo se ha movido para ver si eh, el porcentaje sigue cayendo, ¿vale? Y bueno, pues si cae. No es bueno. No es bueno para las empresas, es decir, lo, lo ideal es que cuando están por encima del 50 están creciendo, cuando están por debajo están disminuyendo. Pero claro, la FED, que es lo que quiere? Que demuestren esa debilidad. Y esa debilidad, fabriques menos, al final se consuma menos. Pero la realidad es que se sigue consumiendo una barbaridad. Porque ellos mismos han creado una sociedad que consume a más no poder. Entonces, bueno, de momento, esta semana tenemos esto. La semana que viene tenemos datos más importantes. Mm, pero bueno, vamos a ver qué tal son los números de mañana. Y además mañana comparece la gobernadora Cook de la Reserva Federal. Uh, a ver qué nos cuenta, a ver qué opina y a ver qué conclusiones saca ella. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de esos tipos? Si hay que subirlos, si los bancos están bien, si los bancos están mal. Sea lo que sea, nos van a mentir. Eso tenerlo claro, ¿vale? En fin, eh, semana importante. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, vamos a Bitcoin. Bitcoin Vamos a ir a un punto semanal. Por un lado, ¿vale? Ya te, volvemos a estar en el, Claro, no la, la zona de resistencia que tenemos nuestra querida Rose Line eh, no conseguimos romper al alza ese, sí que hemos conseguido el objetivo este TP1 vale ese objetivo se consiguió eso es fantástico pero ahora qué pasa vamos a ponernos en diario ahora qué pasa es decir yo eh, me vengo hoy de este retroceso que hubo dije venga wow impulso vale TP1 cumplido TP2 ...está un poquitito más arriba... ...que lo tenemos ahí marcado también... Ay, no está marcado como TP2... ...pues vamos a marcarlo, no pasa nada... ...será, será por, por marcas... ...vale, ahora bien... ...eso hemos medido el impulso al alza... ...vale, o sea, este impulso bajista... ...al alza, lo que nos depara... ...ahora, y este impulso alcista... ...a la baja, ¿dónde nos llevaría? ...creo que... Eh, ...ostras, es la pregunta que nos debemos llevar... ...y si hacemos la medición... ¿Vale? Y si hacemos la medición pura y dura, ahí desde la Roseline, un poquito más arriba, más o menos por ahí, hasta el mínimo, nos dice que la zona son los 15.800 y pico. Eh, vamos a poner una línea horizontal donde nos lo está marcando, el punto de inicio. hijo de qué casualidad que es el suelo de Bitcoin. Es una casualidad, ¿eh? Esto es así. <risa> ahora bien, ahora bien, si no fuera si no fuera ese suele bitcoin vamos a marcarlo como tp1 porque oye la, las cosas como son si nos lo dice ¿por qué no lo vamos a marcar? vamos a más o menos ponerlo ahí ¿vale? vamos a ponerlo como tp1 para tenerlo claro porque los de arriba los teníamos pero los de abajo no entonces de momento este impulso alcista nos dice que si tuviera que tener un retroceso hasta un tp sería ese bien pero ¿Qué pasa? Que esto no siempre es así. Eh, y más en un ciclo alcista, en una zona una, o en una arrancada alcista, porque es que, claro, de aquí a aquí es nuestro ciclo alcista, no es más. Eh, en esta arrancada, en estos impulsos que hemos tenido, un impulso, dos impulsos, tiene sus retrocesos. ¿Qué retroceso tuvimos aquí anteriormente? Vamos a medirlo, ¿no? Claro, pues tuvimos un impulso, fue un retroceso. ¿Cómo medimos eso? Pues yo, al amigo, me voy al máximo, a este máximo que hizo aquí. Bueno, vamos a medir el total Que si no, medimos demasiados ¿Vale? Del mínimo al máximo ¿Y dónde se nos vino? Al Golden Pocket, clavadito ¿Sí? Vale ¿Dónde tenemos nosotros ahora mismo el Golden Pocket? ¡Peng! En 23.000 22.939, 23.000, ¿vale? Redondeando ¿Tiene que ser exactamente igual? No En el otro impulso, en el pequeñito De este movimiento, se nos vino A 038 ¿vale? Pues si nos tiene que venir ahí, a nuestra línea verde, se nos vendría justo a la zona de soporte. Que es lo normal, lo lógico. Venir a esta zona de soporte, ¡pum! Y volver a intentar rebotar. ¿Que no lo consigue? Sí, ya, siguiente, sería un Golden Pocket, como, como hizo aquí, ¿vale? Pero en principio, ya 0.38 GP, vale. GP, en este caso, nos coincidiría posiblemente con la línea de tendencia. Ya vamos... De momento tenía esta confluencia marcada, que la marqué en su día. A medida que vayamos pasando el tiempo, pues bueno, la verdad que ir moviéndola y decir, pa, esta no. <ríe> que muevo lo que no debo. Esta, esta, ¿vale? Este reo delito, pues ya decir, venga, pues dónde va a ser, ¿vale? De momento lo dejamos en la confluencia, que ahí está muy bien. Vale, esto en cuanto a, pues unas medidas fibo que son las con las que solemos trabajar y nos funcionan a las mil maravillas. ¿Por qué van a funcionar a las mil maravillas? Primero porque sabemos usarlas y segundo porque están bien configuradas. Bien, luego mucha gente me dice, es que no me sale igual, ya, es que para eso lo enseño en el curso. No os preocupéis que haré un curso específico, solo de FIBO, y el que quiera que lo coja. Pero no os va a valer la pena, porque lo que viene ahora en abril va a ser, va a ser, va a ser tremendo. Bien, eh, vamos a encender el All-in-One, también a ver cómo están las medias. También, por otra parte, sería bastante lógico y bastante normal... Vale, por un lado, primero, que apoyáramos en la EMA 20 y segundo, por otro lado, que apoyáramos en la media de 50, la media simple, media móvil de 50. Lo cual, si la media de móvil de 50 sigue subiendo y esto sigue bajando, bueno, pues será la zona de 25, si hay una gran caída. Y si no, pues bueno, pues ya, ya será en, la, en el siguiente apoyo. Vendrá, se apoya en la EMA 20, la pierde un poquito, tira hacia arriba, rompe y luego ya en la siguiente si se apoya en la de 50 o incluso la pierde, como pasó aquí. Aquí ya se apoya en la de 50, fijaos que aquí se apoya un poco en la de 20, la pierde un poco, se va para arriba, en la siguiente se apoya en la de 50 y ya la pierde, y ya es la de 100 la que hace la salvaguarda. Bueno, la siguiente seguramente tendrá que ser la de 200, prácticamente la que haga la salvaguarda, ¿vale? Entonces, son apuestas que yo hago. Dicho esto, está bien, eh... El fin de semana no es que haya sido especialmente bonito. Tenemos un poquito más de movimiento que a lo largo del sábado. Esto es algo también que es normal. Pero claro, el movimiento ha sido castaña, castañita, castañirulí. Vale, de momento estamos bajando. En, vamos a ponernos en mercado de una hora. Tenemos esta hora que está... Fijaros que aquí rebotó perfectamente en la media de 200. De, o sea, de libro, pum, pam. Pero no ha, no, no ha podido. siguen empujando a la baja. Eh, para, que, pues, para intentar empezar el, el mes de agosto... Eh, pues eh, con el, el RSI abajo del todo eh, bueno, vamos a ver si llegamos a la línea de tendencia, si llegamos a la parte de abajo del TP1 ya hemos visto que en este tiempo, y si lo vemos en 4 horas también lo vemos bastante bien pues hemos estado eh, trabajando entre la zona de los 26,790 más o menos 750, me da igual cada uno como lo tenga, el centro es la parte baja del TP1 y la parte superior es la parte superior del TP1 con la Rose Line Estamos en una zona, entonces, la, estamos en la parte superior de esa mitad, ¿vale? Todo ese canal que tenemos aquí, estamos en el 50% superior, ¿vale? Mientras no perdamos esa media de 100 que tenemos ahí, que yo sigo con mi comprita en la media de 100, que la, la va siguiendo, <ríe> ya le queda poco, ya le queda poco. Eh, además, confluye más con esta línea de tendencia. Yo creo que puede ser una zona bastante maja, la zona de 27.800 para, para hacer una comprita. Y bueno, ¿por qué digo bueno, bueno? Pues porque tenemos el Bitcoin. Señores, que no se nos olvide siempre mirar cómo está el BTC1. Está muy bien y está en 28.740. Ajá, ajá, ajá. 28.740, 28.735, nos marca en 4 horas. O sea que esta vez pocos se han desviado uno del otro. Y encima ha cerrado con una vela verde, al lado de la resistencia está pegadito para intentar romperla, y con RSI suficiente para poder pegar una taracón, ¿vale? y ya pues luego, luego posarse posiblemente. Bueno, pues a lo mejor no arrancamos tan mal. También es posible que después de tener uno mecha, Rechazo, rechazo, ah, boom y se nos venga la parte de los 27.300, que es donde estamos nosotros ahora. Ahora, ¿eso qué está suponiendo ahora mismo? Pues está suponiendo un gap de 700 dólares, 700 y pico dólares. Tengo en cuenta que cerró aquí y nosotros estamos, ¿dónde? En 28.000, ¿no? 28.000, venga, pues, en 28.000 estamos aquí. Entonces, este gap del 2,5%. Que el 2,5%, como comprenderéis, en un valor es una auténtica barbaridad. En Bitcoin ya sabemos que no es mucho y lo puedo hacer en 10 minutos, pero hay días que un 2,5% se agradecería. Y hay veces que en una semana se ha movido ese 2,5% nada más. Depende de la volatilidad que haya. Entonces, bueno, esto nos va a indicar muchas cosas en el día de hoy, ese gap que hay ahí abierto. Si lo podemos aprovechar y lo podéis aprovechar, fantástico. Enhorabuena a los premiados. Yo estoy intentando aprovecharlo, como no, por supuesto que sí. Dicho esto, Belx, ¿qué nos dijo en el día de ayer? Bueno, esto es de un vídeo que tenéis en el otro canal, yo os invito a verlo si queréis. Eh, sobre el, mi, mi calendario de intenciones ¿no? para invertir en Bitcoin y criptomonedas a lo largo del 23 y del 24. Eh, dicho esto, que, ha, que se ha puesto, hoy. por cierto, por cierto... Para, y sin que sirva de precedente, algo importante para todos, ¿estar de vacaciones de Semana Santa? Sí, no, no, pues tío, si estás en vacaciones de Semana Santa y estás en Baleares, pásate por Mallorca en el restaurante Sacala, en el restaurante de Javi, Javi Pons, que está ahí, es un seguidor, es alumno, es el de todos, es la polla, está todo el puto día ahí liado, aparte de que encima tiene un montón de trabajo en el restaurante, siempre está uh, aportando a la comunidad, siempre está ahí, así que evidentemente... Genial por él, y oye, pues tenemos que. Si no vamos a dejar un, un pavo, pues vamos a dejárnoslo en su restaurante. Que fijaros que, además, qué maravilla, qué vistas tenemos, qué zona, eh, qué boquerones. Eh, pff, joder, tenemos unos vinitos, unas croquetas. Tenemos aquí un montón de. Cosas. ¡Ay, qué pinta tiene todo esto! Esto está espectacular, ¿vale? Yo, yo lo de la tarta, esta tarta, me tengo que comer un par de tartas, unas vieiras, seguro. Y lo que no voy a perder va a ser un buen pulpito, ¿vale? Que seguro que está rico, rico, rico, rico. Así que, bueno. Chicos, restaurantes acá os dejo por aquí abajo el link. Eh, no me ha pagado nadie por esto luego porque me da la gana. Es decir, si alguno de vosotros tenéis un negocio, eh, decírmelo y yo encantado de la arena. O sea, esto es totalmente gratis, gratis, porque creo que si estamos en una comunidad y alguien tiene, necesita algo de la comunidad, donde debe ir es a la comunidad es como tu eh, local de barrio joder, estás con alguien con gente que comparte unas mismas inquietudes que tú aquí, coño, pues si alguien se tiene que llevar un duro que se lo lleve Javi en su restaurante o sea, no vas a decir, hazme un descuentito que yo soy también de cristosal o no, no, ya que me voy a gastar el dinero voy a comer en condiciones aquí con mi familia, pum, pues si se lo lleva alguien que te lo lleves tú, creo que para mí es lo más correcto y es lo mejor eso, vamos, eso seguro y si alguno tiene otro negocio, oye, es que yo, mira, yo tengo un negocio y tal, oye, pues venga, joder, pues que la comunidad se gaste el dinero en ese negocio antes de que se lo lleve otro se lo lleve él, por supuesto que sí bien, dicho esto, volvamos a Bitcoin porque está pasando cosas muy interesantes fijaros, ahí va la vela, cómo está bajando la de cuatro horas y vamos a la de una hora pimba, toma la casitos qué bueno, ¿Por qué? por qué he hecho esto porque me acaba de saltar ahí en la miniatura pum, se ha hecho la compra de tal guay, mola, me gusta me gusta, me gusta que esas cosas se hagan, <ríe> primera compra seguimos bien, eh, a lo mejor me equivoco ¿eh? y luego resulta que elga se queda abierto durante seis meses, pero bueno, yo... Ahí lo tengo. Bien, eh, ¿qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum está respondiendo, igual que Bitcoin ahora mismo, al descenso, eh, tomándoselo diciendo, bueno, pues hay que ir para atrás, pues vamos para atrás. Pero estamos por encima de la zona de soporte. Mientras lo mantengamos sigamos acumulando por ahí, es lo mismo que en Bitcoin, acumular por encima de la zona de 26.750, inclusive este punto de pivote, 25.900, ¿vale? O sea, como el que haya llover. Soporte importante, ya sabemos que está en la zona entre los 24, o sea, 25 y 400, ahí, hay un poquito de controversia, ¿no?, sobre los soportes, pero si nos vamos a la realidad, a lo que yo creo que es la realidad, máximo por uno y máximo por el otro, esa zona de los 24 y media a los 25 es donde, donde debería de estar el soporte importante, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿sangre o no sangre? ¡Venga, queremos sangre! ¡Ay, ay, por Dios! ¡Qué bonito, bonito! ¡Mala, mala! Se están cumpliendo las previsiones predichas... Eh, ...y eso me gusta, o sea, o sea, esa es la satisfacción... ¿no? Es un, ...muchas veces... De decir, venga, pensaba que no iba a hacer esa compra... ...y de momento, pues mira, ya está hecha... ...que ahora consigo hacer un poquito más ahí, pero... ya ah, ya que tiene para arriba... ...pero si hay que hacer más, se hace más... ...bien, eh, el total market pues hoy está cayendo... ...evidentemente, están cayendo Bitcoin y Ethereum... ...y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues está manteniendo... ...se ha sostenido... qué quiere decir esto, si el mercado cae, cae la dominancia de Bitcoin... Algunas altcoins no estarán tan mal como pueda parecer, pero sí en general habrán sufrido un poquitito. ¿no? Entonces vamos a la parte de, ay, de las más negativas. Tenemos a Coco, ANKR, CFX, ZRX y Coti, eh, que bueno, están por encima todas del 6%. Ya tenemos aquí a Celer Lina y Perp. Y ya entrando en la zona del 5% Celo, Engin, bueno, no, NJ, perdón, ENJ, que no es, es, bueno, se da igual es Engin Coin. Eh, que lo que se sí ha hecho en Jin, que sí mola, vale es esto. Esta línea de tendencia está rota, está haciendo un pullback. Bueno, pues si el mercado sigue luego arriba, pues ya sabemos que tenemos un punto y dos puntos. Esos puntos y dos puntos aproximadamente nos podrían suponer un 41% de subida, ¿vale? Siempre y cuando no pierda estos mínimos que tenemos aquí. ¿vale? Esa es la, la historia que, que tiene que cumplir. Eh... Eh, Lid también está por aquí, KNC, o sea que hay unas cuantas que están sufriendo en el lado positivo, en el otro lado de la bancada. ¿Quién tenemos? Bueno, Pache, que bueno, tampoco es que nos importe mucho, pero bueno, pues, como está la lista. Eh, Triaspolis, Velas por aquí, eh, en Kucoin, eh, está ganando un 4%, bien por Velas, Melos también, un 2 y pico por ciento, ITX y Ripple, que sigue con su auténtica batalla en la, en, la, en la bandera que está haciendo en la zona de resistencia antigua actual soporte, así que bueno, bien por Ripple, eh, que está ahí aguantando bastante bien edera un 11 y pico y bueno poca chicha por aquí las cílicas que están planitas más o menos pero positivo eos también está en positivo naca eh, pues tenemos por ahí a FA, ht eh, fiar está y a partir de ahí bueno lo vi que es 0 0 0 0 bastante planitos y ya a partir de aquí pues empiezan unas pérdidas pero no hay pérdidas muy muy importantes en algunas de las principales fijaros que eh, tenemos por aquí a eh, INJ, Stellar Aave, eh, BNB también anda por aquí, Nexo o sea, Maná, Dot Walton Chain, no hay no hay grandes pérdidas en, evidentemente, si, ¿quién es las grandes para ti, quién las grandes para mí? Pues es diferente Litecoin también en 1.76, pues bueno tampoco considero yo que sea una pérdida importante, ¿vale? Así que bueno paciencia, vamos a ver cómo abre la semana eh, Bitcoin de momento en esta vela de una hora que ha caído, intenta rebotar, intenta no cerrar por debajo de la media de 200. Eh, es importante, bueno, hombre, evidentemente, una media tan, gran, tan grande como la de 200 ciclos, 200 horas, en este caso, eh, bueno, pues perderla no, no mola, pero claro, afecta a una hora, ¿vale? De esto tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces estamos viendo y dicen, ¡ay, eso me la de una hora lo que ha pasado! no me lo puedo creer, y es realmente una hora afecta una hora, cuatro horas ya es un poquito más importante, creo que la media de 100 nos va a sostener con la línea de tendencia, y además aquí tenemos la parte de abajo del TP, entonces bueno, creo que aquí tenemos un nudo suficiente para que nos soporte y poder rebotar a cerrar ese gap que tenemos pendiente en nada, en, en un par de horas va a abrir, va a abrir los, los futuros del CME, con lo cual están tonteando, están tonteando un poquito con la gente, que es lógico, hay que aprovechar aquí, que hay que sacar de, de donde haya. Que todo esto aguanta y rebota y cerramos el gap, pues fantástico. Y si no, pues tendremos que esperar seguramente un par de días a cerrarlo. Eh, que no sean un par de meses. <ríe> Bien, dicho esto, chicos, chicas, como digo siempre, eh, mucho ojo, en, ya no digo siempre, pero tener mucho ojo con las noticias que estén pasando, porque estas son los que nos van a estar mandando. De momento todo el mercado está muy positivo. Yo sigo totalmente verde con, con Bitcoin. Importante, ¿vale? Cielo, o infierno, me refiero a la ruptura de la Rusline, si somos capaces de romperla, ya hemos visto dónde podemos ir. Si no somos capaces de romperla, también hemos visto dónde, dónde podremos ir. Y bueno, yo creo que lo que buscamos es no perder no perder esa zona interesante que hemos cogido. ¿vale? Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que tienen que venir y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!